Para los barrios periurbanos de la ciudad de La Paz, donde la alcaldía paseña no puede atender a las necesidades de los vecinos con el mejoramiento de sus zonas. El gobierno central, a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, inició con el proyecto denominado Mi Barrio Mi Hogar, para mejorar la calidad de vida de 22 zonas con la construcción de canchas, graderías y sedes sociales. Casi todos tienen un presupuesto aproximado de casi 5 millones de bolivianos. Son 22 proyectos... ...que incluyen el mejoramiento de vías en los cunetas... ...y también otras cosas que los vecinos exigían, que no solamente la vía, ¿no? ...sino que podamos arreglar canchas, parques para los niños, podemos, podamos alimentar. El proyecto demanda 70 millones de bolivianos, el cual beneficiará a 66 mil personas... ...y dará empleo a 1.500 personas de forma directa. Porque hay hermanas y hermanos que viven del trabajo diario, ¿no? y cuando la empresa se adjudica tiene que contratar para trabajar igualmente en temas de los etados. yo me acuerdo hermano Álvaro cuando, cuando empezamos en la Ciudad de Alto en especial con el programa Bolivia Cambia me ha sorprendido, hermanas con la carretilla, con pala y pico trabajando y decía pues tengo trabajito, me estoy ganando aunque no es un trabajo permanente el dirigente Jesús Vera afirmó que este esfuerzo del gobierno central es un acierto para los vallos más necesitados ya que la alcaldía no tiene la capacidad de atender la demanda de los barrios más alejados. El alcalde no puede atender toda la ciudad y nosotros estamos para ayudarle. al alcalde, la FEJUV le va a ayudar y el gobierno central está apoyando eso. coordinar también con la alcaldía? Por supuesto, por supuesto, nosotros queremos coordinar con el alcalde, con los subalcaldes, porque también que pongan su mano de obra, que nos ayuden con los cordones de acera, con los muros de contención y así va a haber más desarrollo para la ciudad de La Paz.